Pazapoderos, soy kira y os traigo un vídeo muy interesante y muy chulo Porque os voy a dar unos consejos de leveo muy rapiditos Vale, os voy a dar un consejo de cómo levear ahora en Halloween muy rápido Y también cómo conseguir premios muy suculentos en Ion a partir del level 10 Bueno, como podéis ver tengo este pollito que me encanta la verdad, está muy chulo, muy cuco Y bueno, ¿cómo conseguirlo? Pues en la capitales tenemos que buscar... Por ejemplo, yo te hablo ahora mismo de Santum, a Reina Roger, Roger Friends. Seguramente en Pandemonium estará por la entrada, no hay pérdida. Le vamos a dar y vamos a hablar. Y bueno, y aparte de poder cambiar una especie de monedita por cositas que hay aquí, nos va a dar un montón de premios. Entre ellos, me ha dado esto, me ha dado también el Motion. Este Bay para siempre. He mirado y no, a ver, no puede nada que sea no pone nada que se que diga que sea para un día o dos también me ha dado esto a ver si lo encuentro os lo voy a enseñar rápidamente función a ver también me ha dado acción emotes que ha sido el que me ha dado este también me ha dado este yo qué sé y es la típica cajita que se va abriendo según vamos leveando porque si os dais cuenta hasta el level 75 no puedo abrir esta caja Aquí tengo el level 50 equipo en boss Mira qué montón de cosas me están dando eh. Esto lo he, lo he, lo he abierto antes Mira, eh, Roger Anchesca Drop Ticket Un ticket, tres tickets que podemos usar Que lo no incremente el dropeo un 10% También me ha dado esto Que es una tontería y no me lo quiero para nada Pero bueno, lo voy a tirar me ha dado esto que para el teleport only cost 1 de quina no voy a gastar porque tampoco es algo que me interese, os doy cuenta que montón de cosas nos dan por simplemente venir y hablar con este npc recordad también que estoy usando no ping para mejorar mi ping, mirad mi ping tenía un vídeo que pondré ahora mismo, vale donde os hablo de los errores de ion y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 Experimente No ping por 3 días sin costos, sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag, con conexión de primer mundo. Bueno, ya me he visto que No Pin va muy bien. Yo lo estoy probando y además ha tenido un vídeo donde pruebo con batalla partida en eh, eh, No ping y jugando sin No ping, ¿vale? Bueno, vamos a lo que interesa: ¿cómo navegar rápidamente la 6.2? Mi mayor consejo es que disfrutéis del juego y le veáis haciendo la quest de campaña y la quest azules. Ya sabéis, tenéis muchos vídeos donde yo tú le ando y empiezo aquí. Me hago la quest, de, la quest de campaña, luego la quest automáticamente te envían al observatorio de Geirón. De aquí cojo quests que me envían por aquí automáticamente aquí. Hablo tanto quest de campaña como las quest azules oscuras, ¿eh? no la quest esta. La cue azul es la oscura. La quest de tutoriales hay que hacerla obligatoriamente. Pero ahora a lo que voy. Luego otra cual me manda aquí. Luego otra cual me manda me a en un que Luego después de hacer aquí alguna cue de campaña. Y alguna cue de azul me manda aquí. Luego automáticamente me manda sin que yo me dé cuenta. Haciendo pues me mandan aquí para villague De aquí para que me mandan aquí. De aquí a acá. Lo que me refiero a que todas las quests azules y de campaña están pensadas para que mientras que vamos leveando vayamos recorriendo el mapa. No tienen pérdida. No tienen pérdida. Ya por así otro mapa. Vamos a irnos, por ejemplo, a Ingison. Ingison, yo estaba leveando. Ya sabéis que estoy, estuve jugando en Game Forge para hacer la prueba. Ingison es igual. Ingison, que aquí la capital, por así decirlo, te manda por aquí. Luego te manda aquí abajo, aquí la veas, luego te manda por aquí, aquí la veas y te manda la cueva que te a tu automáticamente hasta aquí, luego te mandan por aquí, sin darte cuenta, te alías a cuevas azules y te vas moviendo por todo el mapa y le Y ya no le ya es equipándote, porque la cueva de campaña y la cueva azules dan muy buena joyería y muy buena equipación. Yo recomiendo que hagáis eso, pero que quede aparte de hacer eso, tener un plus para levear. Bueno, ahora. Y digo, ahora en el evento de Halloween Tenéis un plus para lavear muy bueno y que yo os voy a mostrar. Si venís a la capital, vamos a ver si conseguimos hacerlo. Vamos a ver si no me deja por mentiroso. Si venimos a la capital no está activado. Vamos a ver. qué un mote, ¿vale? Voy a cogerme todas las quests que hay ahora mismo del evento de Halloween, ¿eh? Toda la de de Halloween Vamos a ver si me deja Ok Y aquí Y aquí Tenemos que conseguir Pasa que no lo han hecho Tenemos que conseguir el buff De la experiencia por 400 ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace Encendiendo todas las candelas Todas las velas Creo que teníamos un tiempo límite No me acuerdo muy bien si teníamos un tiempo límite porque yo el otro día, eh, cuando llegué, ya estaban toda encendida, por lo cual me dieron... Eh... Vale, eh, me he equivocado, perdón. Hay que hacerla en orden, ¿eh? Quiero recordar que esto se podía hacer una a una. Pero se jodía si alguien la encendía mal, que es lo que solía pasar. La gente venía y sin avisar se le iba a encenderla. Al encenderla toda, se activa lo del medio. ¿No se ha activado? Vamos a ver. Vamos a ver si no me joden el de este. Si llega a cualquier realidad, jode el sistema. Yo sé que no había tiempo. Que había que activarla una a una. No, tengo que ir más rápido. Es que voy muy lento. Y nadie me echa una mano. A ver la han encendido ya. No. Pues voy a ponerme algo para correr. Ya está, no me queda otra cosa. Voy a ponerme... Bueno, tengo, tengo, tengo el pollico. A ver, ya va a encenderla. A ver, se enciendo Perfecto. Y si he encenderla, ahí está. Aquí ah, está, esto es lo que, lo que queremos Esto es lo que queremos Veis, nos dan un buff que incrementa la experiencia en 400 Y el rate de dropeo un 100% durante una maldita hora ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a Luna Acai, A y Mission Elegimos el under Underpatch Y vamos a entrar, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo. Ya sabéis cómo se hace esto, ¿no? Quien no lo sepa, pues lo vamos a mostrar en nada. Esto es muy fácil de hacer y muy rápido. Como tengo la cual cogida, recordad que hay que coger la cual. No sé, creo que en toda la capital está Luna, se llama. Vamos a cogerla. Vamos a coger la cual. Vamos a coger, como ya tengo yo hecho esto de antes. La vuelvo a coger. Vamos para adentro. Es muy fácil, ¿eh? Da igual la clase que sea hay. Es ¿eh? muy fácil. Vamos a activar esto. Creo que me quedaban... Oh, me, han dado... me han dado un montón. Pues, coño, pues voy a voy aprovechar. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar, single, eh... A ver si vienen. Esto es muy fácil, ¿eh? El 1 y el 2 son ataques en área. El 3 y el 4 ataques individuales. Y el 5 es ataque individual muy fuerte que se usa para un bicho que viene después. Coño, me han puesto esto, esto, esto muy rápido. Me han puesto un mob muy fuerte, muy rápido, ¿no? Eh, pues, ya está, como tengo aquí buenos cañonazos, pues. Aquí podemos focalizar ataque a uno o podemos lo que atacar a varios, ya como queramos. Yo intento atacar, bueno, intento atacar a lo que puedo. Si veis mi skill así, no os asustéis porque no la he actualizado aún, ¿vale? Recordad que cuando empezamos a Ion, después de la... Si hemos tenido un personaje en la 5.8, al empezar hay que volver a colocar la skill, porque mucha skill... Aunque diga que no la tenemos sí la podemos tener Pero lo mismo El aquí que aquí tenemos puesta ahora Es eh, para otro nivel Una cosa que bueno Ahora tenemos que usar el 5 para este Para el mat 74C Ahí Mierda No se me ha... Bueno, bueno, no pasa nada Me han matado Muy bien Muy bien, aquí la he hecho de puta madre No se ve que va venir tan rápido Pero bueno, como tengo ítem para revivir, Vale, he perdido puntos lo ah, no, que está ahí aún, le he perdido Joder. Bueno, no pasa nada Ha sido error mío Creía que iba a tardar un poco más en salir El 5 guardarlo siempre para ese gordo Es que vea esto y se lo ha de pro Y aquí le un paquete Tenía que haber guardado el 5 y usarlo para luego Pues sí, lleva razón Tenía que haber guardado el 5, pero yo creo que iba a tardar un poquito más en salir Normalmente tarda un poquito más Pero bueno, ya está la cosa, es la cosa es aguantar y mientras y, y ganar puntos. Ya está. Yo le doy al 1 y al 2 para darle a todo ahí en todo lo que pueda. A ver, si hubiéramos matado a ese gordo, nos hubieran dado más cristales para las para la turret y también nos hubieran eh, dado eh, puntos para bueno, por para eso, para hacernos rango ese, eh, si rango lo que sea, pero no aunque así tiene que volver a salir. Aún así tiene que volver a salir. Ha sido un error mío muy tonto. Creo que iba a tardar más en salir. Va a estar un minuto. Pero en fin. Vamos aquí a darle caña a esto. Un poquito más. Recordar que esta prueba ahí viene. Hay que hacerle foco a él. Es muy importante hacerle foco a él. En cuanto cruce la línea, le atacamos. Vale. Toma por culo. Cojamos lo que nos dé y ya nos volvemos a a esto claro que no importa a esto ya el, el próximo gordo que viene es el boss el gordaco intercalar el uno con el 2 Oh, la barricada me la van a reventar, nomás Si el otro me, la, me lo ha reventado. Uf, la barricada. Mira que nunca me reventan la barricada. Y ahora voy, grabo, grabo el evento este y cuando lo grabo encima la cago. Para que veáis cómo son las cosas, ¿eh? Kidra como siempre quedando como un paquete. Cuando graba vídeo. Encima, encima, encima me van a reventar encima. Es que, es que te acaba la patada. Encima que me van a reventar. Es que digo yo que si la buena fuma porro. Vamos rápidamente, vamos. Esto lo estoy mostrando por si alguien no sabe cómo se hace. ¿eh? Si sube ahí cómo se hace, pues pasar un poquito para el vídeo y ya está. Pero lo que me importa es que veáis que veáis una cosa. Y aquí viene el bicho gordo, el gordaco. Vamos a ver si no nos jode. Ahí viene, hijo de puta. Viene. Más fe gordo. Ya digo, lo que importa es... Matarlo y... Intentar conservar la barricada. Es importantísimo intentar conservar la barricada. Más que no, pues eso. Para poder conseguir... Bueno, mientras más puntos, pues mejor. ¿Vale? Mientras más puntos, pues mejor. Tu usando no lo envía a por culo. Diciamos enviar a gusano para dar por culo. Mientras viene el gordo. Ahora sí voy a ir a por el gordo. Ahora sí vamos a hacer el foco con el 3 y el 4, ¿eh? El 3, el 4 y el 5. El 3, el 4 y el 5. Vamos ahí. Hazme caña. Cuando saque gusano, porque a veces invoca gusano, pues usamos el 2 o el 1. Pero lo que importa es que dure la barricada. Las armas siguen ahí atacando, sí. Las armas siguen atacando. Ahí, al 3 y al 4, al 3 y al 4. Mira, ya, ya se gusanos, pues... Bueno, ya, ya se han reventado yo los gusanos, pues ya está, vamos. Es eh, un poquito tedioso hasta aquí, dale que te peco, pero bueno, eh, ahora me vale porque... Esto me lo dijeron el otro día en, en un directo, que por cierto, gracias, no me acuerdo quién me lo dijo. Eh, gracias por el consejo. Pero esto solo funciona ahora. A ver, aquí se pilla experiencia, en el evento este se pilla experiencia Pero lo que os voy a mostrar solo funciona con el buff este ¿Vale? Solo funciona ahora o si tenéis algún evento que dé mucha experiencia Pero digo, ya de por sí la 6.2 se le vea muy rápido Y lo suyo es que lo que, que, le, que le veáis con la cueva de campaña y con la cueva azul es para poder pillar la, la equipación Es lo suyo porque da muy buena joyería y dan muy buena cosa, es lo suyo, ¿vale? Pero bueno, que quería hacer esto pues también vosotros derecho a hacerlo, eso, eso como tú. Vamos, lo sigo montando, ¿no? vale. recordad que esto lo muestro para quien nunca haya hecho esto y no conozca este este evento, por así decirlo, este evento que podemos coger cuando queramos. Que lo ha visto, pues ve pasando vida, poquito a poco, hasta que, vea que, hasta que vea que le queda poca vida al bicho. ahí vienen los lo feos los gusanos, hay que, hay que reventar los gusanos ¿eh? Procura que no os mate, porque si os mata, perdí tiempo yo como tenía una, una joyita para, para revivir con el que es de poca vida, pues nos curamos este ya está muerto perfecto, rango S Bien, ahora que vamos a hacer, y atento, hay que romper las bolas una a una, con el 3. ¿Veis? mira, mira mi, mi barra de, de, de experiencia. Hemos subido del 66 estaba. 66 estaba yo. Y hemos subido del 66, del 66 al 72. Nada, ¿eh? encima me han dado... Me han dado eso. No creo que tenga la llave. Porque si conseguía hacerlo bien... O oh dan... Uf, y toqué. No creo que pueda abrirlo todo. Amigo. Balaminio, tú dirás, venga, venga, regalo, eh. vamos a hablar con este que demos la quest a ver si nos da la llave, a ver, si no, a ver si nos dirá la llave, si es interesante. No, son siete molares y tengo una más que dos, así que, ¿qué pasa con esto? Pues que salís del taquí y volváis a entrar. Creo que, la, creo que la podía hacer dos veces por día, ahora ahora lo vemos, ¿vale? creo que la podría hacer dos veces por día no, nada más que una vez, una vez por día la próxima pues cuesta 160 pues ya está, eh, al día siguiente pues volvía. a y a mí le veo, vamos, se le vea bastante ya podemos coger y bueno, eh, equipando esto que lo tenía yo aquí, me lo puedo ya poner aquí y equipándolo todo, vale ya he visto el montón de cosas que hemos conseguido nada más por entrar. Tenemos el polluelo, lo malo es que el polluelo dura 7 días, pero bueno, eh, tenemos esto para tirarlo. Es la cajita esta que no vale una mierda, que hace falta una llave. Pero tenemos Level 50 coins más y Accessory Box. Vamos a abrirlo y si resulta que es mejor que lo que tengo, mira, esto ya es mejor que lo que tengo. Encima es Prue Enchan. La pluma. Bueno, eh, la que tengo está más 5, me da más HP, más Magibu 267, pero te, ya sería cuestión de ver qué me queda mejor esta. Mira, un brazalete. Que yo creo que no tengo un brazalete. Vale. Eh, la pluma. Joder. ¿Qué pluma es? ¿Qué, qué, qué alas son estas? Vamos a verla. Sí, son más feas que pifios. O sea, es que son feas de cojones, ¿eh? Son feas, pero claro, me dan más estadística Son feas, pero me dan más estadística Eso hay que verlo también Eso hay que verlo también Si ya vosotros mismos sois los que vais a ver que os vais a equipar y que no os vais a equipar Yo por ejemplo, los anillos que tengo son estos Pero creo que son anillos para PvP Pero esto ya tengo yo que ver cuál es el que me da más... Más stack Eso ya, soy, ya vosotros lo habéis según vuestra clase ya lo he visto cómo levear, ¿vale? ¿Qué que consejos para levear y cómo aprovecharos ahora que en el evento del bufeo y eh, el NPC que os da muchos mucho recalitos. No olvidéis, en cuanto podéis venir a la capital, coger el, el NPC que da muchos recalitos e ir haciendo poco a poco el taxi mission. Aquí tenemos todos. Veis, vale, Podemos hacer este o este, pero a mí me gusta más este que es más rápido. Y para toda la familia. Así que ya sabéis. Soy Killer, nos vemos en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!